La Villa Imperial está de aniversario, cumple 208 años y podemos resaltar el crecimiento que tuvo el departamento entre 2006 al 2017, que llegó a 5,5%, a comparación de un crecimiento económico de tan solo un 2%, que se dio entre 1994 al 2005. Si hablamos de la demanda interna, esta se reflejó en las ventas facturadas en restaurantes y supermercados, cuya cifra llegó a 66 millones de bolivianos. A propósito de los ingresos, Potosí recibió 21.295 millones de bolivianos por concepto de regalías departamentales y transferencias entre 2006 y 2017. A propósito de los préstamos para crédito de vivienda social se destinó 70 millones de dólares beneficiando a 2.016 familias y para el sector productivo los préstamos llegaron a 168 millones de dólares. El departamento de Potosí se benefició con importantes proyectos entre estos podemos mencionar las carreteras Potosí Uyuni, Potosí Tarija, Uyuni Atocha, Tumbisavillación y el tramo Ravelo y correspondiente a la diagonal Jaime Mendoza, las fases 1 y 2 de la industrialización del salar de Uyuni con las plantas de cloruro de potasio, de carbonato de litio y las plantas piloto de materiales catódicos y baterías de litio, además de la planta de energía solar de Uyuni, la ciudadela universitaria de Potosí y el hospital Madre Obrera en Ayagua. No podemos dejar de mencionar que 491.822 personas se beneficiaron con algún bono social entregado por el gobierno. Nos referimos al Juancito Pinto, Juana Azurdo y Renta Dignidad. El programa Bolivia Cambia Evo Cumple desembolsó para el departamento 1.247 millones de bolivianos, permitiendo la ejecución de 842 proyectos en beneficio de la población. En sus 208 años felicitamos al departamento de Potosí.